vídeo vamos a ver la interfaz de microsoft excel por una parte cuando abrimos este programa lo primero que vamos a encontrar es esta pantalla de bienvenida nos ofrece un acceso rápido para crear un documento nuevo un libro en blanco como una serie de plantillas ya predefinidas pues un presupuesto un calendario un planificador de presupuesto incluso un juego Usando más plantillas, pues tenemos más documentos que ya vienen preformateados por parte de Excel. Después tenemos un buscador y tres pestañas recientes, anclado y compartidos conmigo. En reciente nos vamos a encontrar los últimos 10 documentos que hemos abierto para tener un acceso rápido a ellos. Anclado, nos vamos a encontrar aquellos documentos que hayamos fijado. Por ejemplo, en este de que es Excel. Cuando yo pongo el ratón encima, me aparecen dos iconos y uno de ellos es una chincheta. Si pulso una chincheta, lo que estoy haciendo es anclando ese documento de tal forma que aparezca aquí fijo. ¿vale? Si es un documento con el que trabajo todos los días o que todos los principios de mes tengo que actualizar, pues lo puedo tener anclado y que sea más fácil su acceso. Y compartidos conmigo, pues documentos que otros usuarios hayan compartido conmigo. Voy a desanclar este documento, simplemente puedo poner el ratón encima y vuelvo a pulsar el mismo icono. ¿vale? Y después tenemos también el apartado de nuevo, que nada, simplemente es de nuevo el acceso a un libro en blanco y a un conjunto de plantillas y abrir que nos permite acceder a pues, eh, archivos de nuestro ordenador, en nuestra cuenta de Microsoft, etc. Bien, si creamos un libro en blanco, ya tenemos el programa con todas las funcionalidades delante nuestro. Por una parte tenemos la parte principal, que es donde vamos a tener los datos, ¿vale? la tabla. Tenemos una serie de columnas identificadas con una letra en mayúscula y filas identificadas con el número consecutivo que le corresponda. Todo esto de por aquí pues van a ser celdas y en las celdas es donde podemos incluir números o también podemos incluir textos. Eh, entre las funciones que vienen por defecto con las celdas hay algunas muy prácticas como la de poder seleccionar una secuencia de valores, tanto numéricos como de texto, necesito al menos dos valores. Y poniendo el ratón en la esquina inferior la derecha, en el puntito que aparece aquí, pulsando con el ratón y arrastrando, pues ya me va a crear la secuencia eh, siguiente. ¿vale? Ya en este caso los meses, o en este caso los números, con lo cual esto es bastante práctico. Pues esta sería la interfaz de la, la tabla de los datos. Si yo quiero localizar o dar una referencia, está de aquí, oye, revísame el dato de, de agosto, ¿vale? Lo que diría es, oye, revísame la celda C8, que el dato que tengo aquí no me cuadra con lo que debería de dar, ¿vale? Entonces de esa forma podemos identificar una celda concreta usando la columna y la fila. Bien, en la parte superior tenemos la opción de todo guardado, la opción de guardado rápido, pulsamos el icono del disquete y se guarda. Un buscador tanto de la ayuda como del propio contenido si yo pongo aquí mayo me va a decir si quiero esto sería acciones ¿no? eh, funcionalidades como también la vamos a poder acceder a la ayuda y puedo buscar en el documento la palabra mayo ¿vale? de esta forma de empezar el buscador el, la, la propia funcionalidad de buscador y puedo buscar la palabra mayo la fecha que aparece sustituirla y demás. este sería el usuario con el que está vinculado esta cuenta las opciones de minimizar y demás este menú y toda esta cinta de aquí es lo que se denomina la cinta de opciones que veremos en otro vídeo. ¿vale? Aquí volvemos al, a ese menú de bienvenida y ya otras opciones de menú, y cada uno de estos tiene su cinta de opciones eh, propia. A continuación tenemos la barra de fórmulas, ¿vale? donde se me muestra el valor del, de la celda en la que esté situado, pero donde también pues, voy a poder eh, tanto redactar o escribir. La sintaxis de la fórmula, como para ver una fórmula que tenga una celda, por ejemplo, en este caso la puedo escribir tanto aquí: suma, elijo en este caso esta fórmula, se me el paréntesis, quiero que haga la suma de este rango, cierro el paréntesis, le doy a enter y aquí he introducido una fórmula. Vale, pues desde esta barra es donde voy a ver la fórmula que hay aplicada o el valor. O donde puedo modificar también esta fórmula, ¿vale? Es decir, el valor de esta celda, si yo hago doble clic, al final la voy a poder modificar en la propia celda o en la, en la barra de fórmula. Y después en la parte inferior tenemos las hojas, que por defecto viene una hoja, pero yo puedo tener varias hojas, ¿vale? Y trabajar con distintas tipologías de datos, pero que están relacionados entre sí. Así como voy a poder vincular los datos entre distintas hojas. Y en la parte derecha y en la parte inferior tengo las típicas barras de scroll para desplazarme tanto en vertical como en horizontal. ¿vale? Vamos a poder crear muchas más columnas y muchas más filas. Y por último, en la parte ya inferior más pequeñita pues tenemos distintas visualizaciones. que Esta sería la normal, la de diseño de página, que sería eh, la apariencia si lo vamos a imprimir. Aquí tenemos los sangrados, los márgenes, etcétera y la vista previa con el, el salto de página, formato de salto de página. ¿vale? Realmente vamos a estar trabajando siempre en el modo normal. Y a continuación tenemos una barra de acceso rápido al zoom, ¿vale? que nos permite rápidamente poder ajustar este zoom según pues, nuestros intereses. Y esta sería un breve repaso a la interfaz de Microsoft Excel.